Como veis ya estamos en ambiente navideño y es que hace dos semanas puse el árbol de navidad en casa y no me di cuenta que lo ponía justo en la pared donde grabo los vídeos Así que ahora tenemos un árbol en medio de los vídeos Pero bueno, da no igual El caso es que ¿sabéis a quién le gusta mucho el árbol de navidad? Ateo. Ateo le encanta la Navidad básicamente porque ha descubierto que si pongo un árbol en medio del salón puede dedicarse a tirar todos los adornos al suelo y se pasa el día haciendo eso Metía constantemente todos los adornos, de verdad, o sea, en dos semanas he tenido que recoger el árbol como cinco veces, volver a ponerlo absolutamente todo, todas las luces y todo, porque es que me lo tía todo al suelo. Y Maya, bueno, Maya está menos emocionada, pero cuando pasa por delante, como es un árbol natural, se dedica a arrancar ramas y a comérselas. Así que procuro que no pase mucho por delante. Pero el vídeo no sobre la Navidad. Como veis en el título, eh, Maya se puso enferma hace unos días y la verdad es que me cogí bastante desprevenida porque Maya nunca se había puesto enferma. Y todo empezó un día que la había un poquito baja de ánimo, estaba como cansada, como sin ganas de hacer nada, sin ganas de pasear. Entonces, bueno, pensé que sin más, que estaba cansada y la puse a dormir en el sofá y estuvo dormida toda la tarde sin moverse. Entonces, a la hora de cenar, dije, bueno, voy a prepararle su cuenco de comida, que normalmente solo al oír la comida caer en el cuenco, se levanta como una loca y viene. Y entonces, puse la comida en el cuenco, lo hice sonar y todo, y no respondió, no se levantó, no hizo nada y, ojo, qué raro. Le acerqué el coco a la boca y ni siquiera dándole los, los trozos de comida a la boca quería comerlos. Oh yeah, oh yeah. Entonces fue cuando me empecé a preocupar, porque cuando Maya no tiene hambre es que está enferma, porque siempre, siempre tiene hambre. Yo nunca había visto a Maya sin hambre. Entonces dije, ojo, está enferma. Y efectivamente estaba enferma, porque a las pocas horas empezó a vomitar. Yo ni siquiera sabía que los ceros podían vomitar. Yo siempre me lo he preguntado, la verdad, siempre ha sido una curiosidad, porque hay animales como los caballos que no pueden vomitar simplemente. Entonces yo me había preguntado siempre si los ceros podían hacerlo. Y la respuesta es sí, los cerdos pueden vomitar, crédenme. Empezó a vomitar, pero voy a vomitar y vomito todo lo que tenía de una semana en la tripa, una pasada. Tengo las imágenes, os las voy a enseñar, pero sí os advierto que no son para personas sensibles ni para personas de arcadas fáciles. Así que si sois así, mejor pasada, siguiente minuto, ¿vale? Sí. De agua. Ya sé que son imágenes un poco, bueno, bastante asquerosas, pero bueno, yo os las he querido enseñar eh, por curiosidad, para los que tenéis algún cerdo, para que sepáis cómo están cuando están enfermos y para que sepáis que sí que pueden vomitar, para que veáis. Y la verdad es que ese fue el primer vómito y luego siguieron otros cuatro o cinco más durante ese día y el día de después. Y uff, la verdad es que, o sea, no, no comía nada, pero seguía teniendo cosas en el estómago y vomitaba esa cantidad todas las veces y no sé dónde sacaba la comida ya y la verdad es que tampoco es muy asqueroso ese o vómito porque no es líquido como el nuestro es hecho o sea, es de avena de verdura y de fruta así que es algo bastante natural pero es que un olor olía eso de mal o sea apestó toda la habitación de Maya de verdad ese fue el primer vómito y entonces pensé qué puedo hacer para que se sienta mejor para que no le duela tanto la tripa porque parecía que le dolía porque cuando dormía es como, era como que recogía mogollón las piernas y tenía convulsiones un poco extrañas y le dolía la tripa así que bueno, pensé, los cerdos tienen un sistema digestivo y todos los órganos en, en general eh, internos muy parecidos a los de los seres humanos, entonces pensé, yo que tomo cuando me duele la tripa pues arroz blanco yo suelo tomar, porque limpia el estómago, así que dije bueno, pues voy a hacer lo mismo con Maya le cocí un poquito de arroz blanco y le fui dando en cantidades muy pequeñas, al principio no se lo quería comer y poco a poco sí que fue comiéndolo más y se lo fui mezclando con un poquito de verdura, con un poquito de fruta y conforme dejaba de vomitar y se fue sintiendo mejor. Pues los vómitos y la enfermedad en general duró unas 48 horas, después de dos días ya empezó a querer levantarse de la cama, a querer comer, a querer salir al jardín y ahora ya está totalmente bien, ¿eh? no os preocupéis, pero la verdad la que me preocupé fui yo, porque es que la veía tan deprimida, tan decaída, tan sin energía, que dije ¿qué le pasa? Yo no soy veterinaria, yo no puedo hacer nada por ella. Entonces me sentía bastante impotente, nunca la había visto así. Pero bueno, ya estaba bien y ya podemos dejar de preocuparnos. Pues este ha sido el vídeo de la semana, espero que os haya gustado. Antes de irme, hace unas semanas hice un vídeo de cumpleaños de Maya y dije que iba a felicitar a la persona que hiciera la mejor felicitación de cumpleaños. Y la verdad es que me ha gustado mucho dos, así que saludos a Miau Ami y a Nicole y Yu porque me gustaron mucho esas dos felicitaciones y no sabía cuál elegir. Fueron muy bonitas y muchas gracias por comentar. Si no estás suscrito al canal, suscríbete en el botón del cerdito, de la esquina, o en el botón de abajo rojo, donde puedes suscribirse. Subo vídeo cada semana, así que nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete!